El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Es el encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En cuanto a su organización, podemos decir que tiene forma piramidal. En la base de esta pirámide están los juzgados. Después nos encontramos con las audiencias provinciales. En el tercer escalón están los Tribunales Superiores de Justicia, con sede regional. Subiendo en la pirámide aparece la Audiencia Nacional y en el quinto escalón está el Tribunal Supremo. Por último y fuera de la pirámide está el Tribunal Constitucional.